En muchas religiones encontramos el, el K en distintas, con distintos nombres. En el, en el cristianismo lo encontramos con el ángel de la guardia. Los judíos lo tienen como, como si fuera un profeta que está al lado de uno. En la parte del Islam es profeta también que está el profeta al lado de uno pero y los egipcios que tienen conceptos muy amplios del K posiblemente los fundadores del K los creadores del K tenían un concepto de Tautep el concepto del doble doble todo era para ellos la palabra doble el hombre y el espíritu eran dos nunca era uno solo, eran dos el rostro era dos verlo de un lado o verlo de otro siempre nos ponían para que se viera la parte de esta, en esta forma no verlo en, en las dos partes sino en una en una solo ángulo Qué decir, tenían una forma de pensar que no se podía sacar totalmente el cuadro de una persona. Los judíos estaban en contra de la foto, que sacaron la idea de los egipcios. De convivir tantos años con los egipcios, los judíos, eh, digamos que era un pecado sacarse fotografías. Mismo si vamos a un cementerio judío, la parte ortodoxa está sin fotos, la parte religiosa. La parte judía, que, vemos que sin no que es ortodoxa, que es liberal, etc., ya encontramos las fotos. Fíjense que la foto era prohibido de mostrar el, el, el rostro de una persona. ¿Y eso a qué se viene a eso? ¿Por qué no se podía ver el rostro de la persona? Ellos interpretaron siempre, y yo también lo interpreto, de la misma manera, que el hombre, ese, el rostro que tiene no es el rostro que le pertenece, porque siempre el rostro va a cambiar, lo que va a quedar siempre va a ser su alma, y va a quedar su K, y su va. Su va es su alma, eso no va a cambiar nunca, y lo que cambia no les interesa, no puede ser nada importante cuando es la esencia y lo que vale, la importancia es el alma. Si miramos todo eso vemos que son grandes verdades. El judaísmo mismo, mi padre no era religioso en absoluto, le querían sacar una foto, le sacaban pero tenía amigos religiosos, judíos religiosos mismo su padre era religioso, muy religioso y no se dejaba sacar fotos quiere decir que existió en, en el judaísmo algo muy arraigado de haber convivido más de 600 años en Egipto eso influyó muchísimo en la, en la mentalidad judía como en su religión, como en sus tradiciones, y como también en rituales también, en los rituales. <coughs> también influyó en los conceptos religiosos que tienen los judíos, y en los nombres de sus patriarcas como Abraham, Abraham, Abraham, Abra, Sara, siempre con Ra, puesto el dios egipcio adentro de los nombres, que es Orag, Kel, Ra, que siempre el Ra adentro de los, de, los, de los nombres servir a Ra o estar con Ra o el pueblo de Ra todo eso, siempre el Ra era importante y dentro de los mismos judíos hoy en día tratan de sacarlo el Ra le ponen una hey, una H al lado del Ra para disimular el Ra pero no Abraham es Abraham, el, el, el pueblo de Dios, eso no se puede cambiar, hay cosas que no se pueden cambiar, porque ya están muy arraigadas y muy arraigadas dentro de la religión, y no se pueden cambiar, aunque son errores, y se, vive, se sigue conviviendo con ese error. En un momento se trató, de sacar una parte de la, de, la, de la Torah, de la Biblia, el momento de Jesué con el sol. Que parara el sol para que la guerra siguiera a favor de los judíos en enfrentamiento con los filisteos. No, no, no, quieren sacar esa parte, pero no se pudo sacar. No se pudo. Estaba, cuando se reunían todos los rabinos unos estaba a favor, otros estaba en contra de sacar esa parte porque es una gran ignorancia decir que el sol parar el sol cuando el sol sabemos que no se mueve lo no que se mueve la tierra muchas cosas que con el tiempo la religión quedó atrás con, con ciertas con ciertas esencias que era de época de su cultura de su época así también con respeto al K el K evolucionó sí, evolucionó con el ángel en la guardia pero, en esencia, los ese egipcios con que fue mucho antes que todo eso mucho antes que la época toniana ya se entendió que el hombre tiene tiene que buscar ese protector, diremos, astral que Dios no lo va a proteger que Dios no puede estar con todos y que los dioses no pueden estar con todos, que tienen que buscarse, que tienen que, el, el, el sacerdote le tienen que dar un K para que lo cuide, que lo vigile y que lo guíe por un camino de espiritualidad y de, de honestidad y de decencia. Todo eso en la época de Estado Tep, en la escuela de Estado Tep, mejor dicho, que la escuela de Estado Tep la escuela de Taotep está justo donde está hoy actualmente el azar, la universidad egipcia, increíble, el mismo lugar estaba la escuela de Taotep. Creo que hay muchas cosas que son coincidencias con el tiempo y cuesta entenderlas esas coincidencias. Y también, como yo tuve un maestro egipcio, maestro árabe islámico él me enseñó muchísimo de la cultura árabe especialmente la cultura egipcia no solamente los jeroglíficos sino la forma de pensar de los egipcios la forma de sentir la forma de vivir me enseñó y, y mostrándome las influencias que tuvieron sobre distintas religiones como la poligamia tuvo una influencia muy importante sobre el islam otra, y, y otras costumbres tienen influencia sobre el judaísmo otras sobre el cristianismo pero todos influyeron sobre una parte y cada uno tomó una parte una herencia, diremos de esa religión increíble quiere decir que los tres, ¿ves? las tres grandes religiones tomaron una herencia de la época de Tautep y buscaron para ellos crear sus propias religiones o su, su independencia religiosa y, tendremos, y también con sus propias doctrinas pero siempre basado con esencias como les voy a decir de otra época en todo, en, si miramos en la religión que yo encuentro tantas cosas en la religión cristiana, tantas cosas que están en la parte atoniana, y en la parte judía mucho más, y en la parte islámica también mucho más. En las tres religiones encuentro gran parte de la esencia. Sin embargo, una de las cosas que en ninguna de las tres religiones fue aceptado, el K. ¿Y por qué no fue aceptado el K? ¿Cuál es la razón? Que porque no se aceptó el campo. Se aceptó el ángel de la guardia. Sí, que uno puede tener un ángel de la guardia. Mismo, me acuerdo que el padre Sacarello, cuando yo, yo estuve con él 30 meses en Cotolengo, me dijo un día, usted maestro tiene un ángel aparte, un ángel de la guardia. Y me quiso decir... Yo era muy, que yo estaba muy protegido y que, que estaba muy bien porque justamente habíamos, había hecho un chequeo de salud en ese momento con un médico que estaba allá y, y me salió todo bien y me dijo, ah, este judío siempre tiene suerte, se tendrá un ángel de la guardia, pero yo le digo, y como un judío va a tener un ángel de la guardia, perdóneme, usted está, está diciendo una contradicción. ¿Soy judío o soy cristiano? Bueno, usted ya no es más judío. Estando acá, usted, los judíos, terminó. Usted es un judío cristiano. No existe judío cristiano. No Sacarelo me, me tenía mucho cariño, mucho afecto. Y, y me trató de, de cristianizar constantemente. Pero lo que él sí me enseñó: ahí fue a servir y ayudar. Él me, me enseñó algo lo que yo no sabía, algo que yo no sentía: servir, ayudar a otro. El, el, el maestro, que yo tía de Kabbalah, jamás me habló de ayudar. Me habló siempre de, de volar, de volar, y de mística y de cosas. Y el, y el maestro del Egipto, el maestro árabe, me enseñó todas las tumbas. Sobre tumbas, sobre, sobre jeroglíficos, sobre, sobre la forma de pensar de los satélites. Pero nunca me enseñó lo, cómo tengo que aplicar mi corazón en la vida. Ninguno me enseñó eso. Y el que me enseñó de verdad fue justamente esa Karen. Yo a él le debo de sentirme bien con mi conciencia, de sentirme una persona de bien si es que me siento a se ve bien me siento gracias habrá un padre cristiano para esa no digo que los judíos no hacen obra hacen mucha obra los judíos pero no me enseñaron a mí yo no tuve la suerte que me enseñan no tuve esa suerte no digo que los islámicos no hacen también mucha ayuda bueno, lo hacen en su forma lo hacen pero yo tampoco, no la sentí y no la vi no me tocó a mí vivirla por lo tanto, como les voy a decir, quiero decir que el K, mi K, me llevó verdaderamente a que yo conozca muchas cosas. Y me, me llevó a conocer para que yo aprenda más. Porque se aprende más con maestros que con libros, se lo puedo asegurar. Muchísimo es la diferencia entre esas dos cosas. Yo tengo todos estos libros y, yo pregu y me pregunto a veces... Que me han enseñado para la vida me han enseñado a saber que fue Platón, que fue Sócrates no le discuto pero como yo aplico a Sócrates y a Platón con un paciente cómo lo aplico para sentirlo o para ayudarlo cómo puedo aplicar a Aristóteles frente a esto es interesante muy, es, es, es un saber, no le discuto pero no lo pude aplicar a la vida muchas cosas de lo que están en los libros no lo pude aplicar. Sin embargo, un K es, es algo que constantemente lo oriente y lo aconseja. Este camino es tu camino, es porque tu, este camino es tu destino. Esta sabiduría es la que tú tienes que aprender. En esta casa tú tienes que ir. No sé. Eso es lo importante de un K.